Hola, hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Estoy mirando para el costado porque en cualquier momento empieza a llover acá Bueno, como ustedes saben... Eh, yo grabo todos estos videos, toda una tanda de videos eh, en un mismo día. Por eso me ven durante mucho tiempo con la misma ropa. Y aunque había decidido usar un uniforme, una camisa, la misma camisa siempre. Eh, hoy está haciendo mucho calor, así que no me voy a poner esa camisa. Eh, así que... Todos estos videos de Marte en los 12 signos me van a ver con la misma remera seguramente, en la misma camiseta decimos nosotros en Argentina, remera esto. Bueno, hola gente, ya sé que no les interesa, no les interesa. ¿Qué me importa la camiseta de este tipo? Que me diga qué significa Marten Leo, qué es lo que quiero saber y a eso vamos. Bueno, pero somos amigos o no somos amigos. Eh, cada día más loco estoy, sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esto es apasionante, esto es lindo. Vamos con las tres palabras claves para que vos puedas irte haciendo una idea de qué significa haber nacido con el planeta Marte pasando por esta constelación, por este signo llamado Leo tres palabras claves positivas, tres palabras claves negativas o en sombras y ambas conviven dentro de la persona como positivos son muy responsables, son muy independientes y son muy feroces, ¿sí? defienden, defienden ferozmente, como negativa es que pueden ser violentos, violentas, violentes, eh, pueden ser eh, despóticos, el despotismo es una de sus eh, eh, peores... Eh, eh, cualidades negativas, no me sale eh, otra palabra y pueden ser agresivos también con Marte en Leo. Acuérdense que el león, si sí, está tranquilo en su reino, pero si llegan a molestarlo, va a sacar sus garras. Bueno, eh, gente, gracias por acompañarme en este nuevo video, en esta nueva entrega. Marte en Leo, mañana estamos. Completando la, eh, la primer mitad del Zodíaco de este planeta pasando por los seis primeros signos. Mañana nos toca Marte en Virgo. Y bueno, te digo hasta mañana y mañana nos volvemos a encontrar. Claro que sí, como todos los días. chao hasta mañana. <música>